El tema del Backpacker nació en Punta Arenas, donde el Backpacker viajaba principalmente. Y después de eso fue ganando territorio y se fue llenando hacia Santiago. Vienen exigiendo cosas muy positivas, que es la atención, una buena cama. Y eso lo hemos desarrollado para que venga y vuelva y que se sienta cada vez mejor en Santiago y en la otra región. Vienen con mucha alegría, con mucha onda y eso se transmite dentro del hostal. La gente lo vive, lo siente, te lo hace bastante rico. Hemos hecho una amistad tremenda con gente de Brasil, de Estados Unidos, de Colombia, porque nosotros tratamos de transmitir una experiencia real y tratar de tener una relación un poco más cercana con los pasajeros. Los hostels en Chile are very friendly. It's really easy to communicate with the people. If you travel by yourself. You don't feel alone, never. I feel welcomed here. It's great There's usually stuff going on, like they arrange barbecues, they bring people together as a group, which I think is real nice. You meet a lot of interesting people while staying at a hostel. I really like the, the vibrancy of the Chilean thing. It's real neat, upbeat kind of culture. ¿Quieres vivir una experiencia única? Ven a Chile.